Si quieres ver el partido en vivo sin perderte ningún gol, abajo en la descripción te dejaremos un link con las instrucciones para poder verlo. Santos contra Cholos de Tijuana. Horario y ver la jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX. En un choque de norteño Cholos de Tijuana y Santos Laguna se disputan los tres puntos para intentar afinarse en lo más alto de la clasificación de la tabla general del Guardianes 2021. Ambos cuadros medirán fuerzas a partir de la fecha 11 del certamen mexicano este sábado 13 de marzo a las 21:06 horas. Los canes rojinegros vuelven a la cancha del Caliente donde la última vez cayeron ante el América 0 a 1 hace dos semanas. Cholos contra ¿Cómo llegan los equipos? Cholos también arrastra una mala racha de resultados Ya que desde la jornada 6 no conocen la victoria 2 a 0 Son las 3 derrotas y un empate en sus últimos 4 partidos A pesar de estos partidos, la jauría suma 3 unidades Y marcha dentro de los primeros 8 de la tabla general Por su parte, los laguneros son quintos y acumulan 18 puntos Además, vienen de ganar de local la semana pasada Con un contundente 3 a 1 al Necaxa En lo que se refiere a jugar fuera del territorio de Santos modelo Los Alviverdes no saben lo que es sumar de a tres puntos. Durante sus cuatro visitas al certamen solo han sacado dos unidades, dos derrotas y dos derrotas. El último enfrentamiento de estos dos equipos se dio la temporada pasada, siendo ganador en el Santos por marcador de 2 a 0, pero el juego fue en Torreón. Este sábado en punto de las 21.06 horas, Cholos recibe a Santos Lagunas en acciones de la jornada 11 del torneo Guardianes 2021. La transmisión se dará por Fox Sports 2. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno de nuestros videos y comentar allá abajo